Bueno, comencemos a trabajar con el ejemplo de la clase 3. En este ejemplo vamos a tratar de cubrir estos objetivos que es básicamente crear dos funciones. Una que nos permita solicitarle un número al usuario. Otra función que nos permita recibir el radio como parámetro y retornar el área del círculo. Y luego dar uso a estas dos funciones realizando un programa que solicite al usuario el radio del círculo y muestre por pantalla como resultado el valor del área. Y comenzaremos a trabajar documentando las funciones eh, al estilo de DOXYGEN. Bien, vamos a ver cómo, cómo armamos la, la función pedir un número. Pedir un número es una función que no va a recibir ningún parámetro y va a retornar el número ingresado por el usuario. En nuestro caso necesitamos que sea un float. Comenzamos creando una variable auxiliar, pidiendo al, usu al usuario a través del printf que ingrese un número y luego con el scanf vamos a leer lo que el usuario ingresa. Recuerden que la función scanf requiere que le pasemos el puntero a la variable, por lo tanto debemos colocar el ampersand. Y por otro lado, es importante recordar que también necesitamos indicarle a la función qué tipo de dato es el que estamos por leer. En este caso, como vamos a leer un float, un flotante, necesitamos indicárselo a través del %f. Una vez que escaneamos el número, lo tenemos en auxiliar, ya lo podemos retornar. Eso es todo lo que hace esta función, es muy simple. Bien, veamos entonces ahora qué hace la función calcular el área de un círculo. Esta función retornará un flotante que es el cálculo que realiza la misma, o sea, sería el área del círculo, recibe un flotante que es el radio y procesa esta información. Para lo cual va a declarar una variable del tipo resultado en la cual va a guardar el múltiplo del valor de pi por el radio al cuadrado. En este caso multiplicamos el radio por el radio. Luego retornamos resultado. Podemos aprovechar para ver de qué se trata esto de documentar al estilo de oxígeno. Básicamente de oxígeno es una, una manera de documentar que más adelante eh, nos permitirá ejecutar un programa y extraer documentación en formato PDF o en formato HTML de nuestro código. Pero por ahora nos conformamos con, con empezar a, a aprender a escribir los tags de Doxygen. Esto está, se, se hace un tag de apertura con la barra y el doble asterisco y un tag de cierre ¿sí? con asterisco y barra. ¿Qué podemos aclarar dentro de Doxygen? Bueno, colocando el tag de, de brief podemos dar una explicación de, de qué se trata nuestra función. En este caso lo que vamos a poner es que la función calcular área de círculo recibe el radio y calcula el área del círculo. Luego podemos tener tantos bloques param como sean necesarios. Estos hacen referencia a los parámetros. Si en nuestra función tuviésemos múltiples parámetros, Solo tienen que copiar y pegar este bloque. La, uno, uno por cada parámetro de los que aparece en la función. Y dar, luego del nombre del parámetro, una explicación de para qué es ese parámetro. En nuestro caso, el radio corresponde al radio del círculo. Y por último, aparece una sola vez el, el tag de return. Allí debemos indicar cuál es el sentido del valor que retorna nuestra función. El flotante que retorna nuestra función... Es el área del círculo. Corresponde al área del círculo. Entonces, eso es lo que explicamos en el parámetro reto Recuerden. Una explicación de la función. Tantos parámetros como sean necesarios. Y un retorno. A partir de aquí. Podemos seguir explicando. Cosas más avanzadas de la función. Incluso podríamos dar un ejemplo. O sea, aquí pueden escribir todo lo que se les ocurra. Cada vez que den un enter. Recuerden que deben poner un asterisco. ¿Sí? Pero podrían escribir tanta documentación como se les ocurra. Vamos a dejarlo como estaba, así les coincide con el, que, con el código que se bajaron de internet. Bien, tenemos realizadas nuestras dos funciones. Solo nos queda hacer ese pequeño programa que solicite un número al usuario y le dé como resultado el área del círculo. Para eso vamos a declarar un auxiliar float, un auxiliar área. En el auxiliar float vamos a alojar el número que le pedimos al usuario, el cual se lo pasaremos como parámetro a nuestra función de calcular área de círculo. El resultado de esta función lo guardamos en nuestra variable área. Solo nos resta hacer un print por pantalla. Una pequeña aclaración. Aquí alcanzaba con imprimir de esta manera el printf. ¿Por qué? Porque el printf es todo texto el contrabarra n es un salto de línea y el por ciento %f indica que aquí debe reemplazarse esto por el valor de la variable. ¿Sí? Como la variable es del tipo flotante, es %f. Lo que estaba colocado al principio, punto 2, indica que como la variable es del punto flotante, puedo indicar con esta anotación cuántos lugares después de la coma quiero mostrar. En nuestro caso vamos a mostrar dos lugares después de la coma. Bien, y aquí tenemos área. Solo nos queda probar, compilar. Como pueden ver, no hay ningún warning. Vamos a correr nuestro código. Ingresamos el número 10. Y nos dice que el área del círculo es 314. Bueno, esto fue todo. Chao.